Llévate tu vehículo hoy y finaliza la venta en el fin de semana de la feria. Es fácil, solo tienes que traer el inicial y la carta de banco la traes en el fin de semana de la feria. En Vega Móvil, con nosotros, todo se puede.